Juan Antiguo Javier se expresó de esta manera luego que residentes de las comunidades Juiza y Estanzuela protestaran la noche del pasado miércoles en demandas de la construcción de caminos vecinales, agua potable y servicio 24 horas de luz para esa zona. Mira, eh, nosotros la verdad es que a veces nos sorprenden las cosas y, y el método que aquí se usa para contestado para exigir cosas porque ellos tuvieron aquí en una comisión y hablar de que habían compañías que tienen contrata de trabajo en esa zona y que vienen trabajando lo que pasa es que hay que comenzar por algún lado y terminar por otro y ellos están en esa zona ellos no se van a ir de la zona ellos vinieron aquí con la preocupación de que cuando terminen allí ellos piensan que no van a seguir por donde, por donde, donde ellos están y ellos tienen que esperar también porque qué desesperación tan grande ¿eh? es. Pues ellos son es un tramo de tres kilómetros aproximadamente para eso no hay que coger y quemar a nadie lo pienso que lo que tenemos que hacer es seguir viendo la cosa entre todos y ayudar pero no protestando y esa cosa yo no creo que eso sea necesario. NTN su noticiero regional Robinson Polanco.